Mi nombre es Santiago Bautes, soy el CEO de Apsel, una empresa de, eh, dedicada fundamentalmente a las tecnologías de la información eh, y centrada en sectores transversales, pero bueno, específicos en el, en el sector turismo y eh, con especial de dedicación a todo el tema de, de reservas y el manager de estos establecimientos turísticos. Los servicios IoT en Apsel son, digamos, una de las líneas de innovación eh, más importantes eh, desde su creación, dado que lo vemos como una, una vía de negocio eh, a desarrollar importante en el corto eh, periodo de tiempo, es decir, una, una tecnología que se está implantando ya y que se va a desarrollar de una forma exponencial en los próximos años, y lo vemos como una nueva vía de, como digo, de negocio. Eh, al estar dedicados al, al, al sector turismo vimos una, una posibilidad de hacer determinadas eh, eh, funcionalidades, determinadas necesidades que tenían los establecimientos hoteleros y empresas relacionadas con el turismo en las que se podían implantar eh, las tecnologías IoT y por eso apostamos por ellas. Eh, en el caso de, de los hoteles estamos eh, desarrollando a, a algunos proyectos en los que utilizamos lo que llamamos botones inteligentes que se sitúan dentro del, del establecimiento y se utilizan para, para la demanda de determinados servicios y para el control de presencia eh, de, de huéspedes en el establecimiento y que, que, bueno, que hasta la fecha pues, eh, están dando muy buenos resultados. Es decir, eh, aspectos que hace unos años eran impensables, es decir, sustituir a personal en determinadas zonas del hotel eh, por un simple botón eh, pues hoy en día son una realidad. Esto puede sonar mal, porque pues bueno, estamos hablando de sustituir a personas y de eliminar el empleo, pero claro, eh, desde el punto de vista eh, de la empresa es muy interesante. Esas personas no es que vayan a perder el empleo, evidentemente, sino que hacen otras funciones dentro del establecimiento y ganan competitividad a la empresa. Eh, pues eso simplemente con un, un pequeño botón, ¿no? o sea, hace unos años era impensable. Pues bueno, las tecnologías de IoT hoy lo permiten y eso es una realidad y por eso estamos apostando, apostando por ello. Dentro de, de, de, de las ventajas que existen en el mundo de IoT, eh, es difícil encontrar desventajas, pero bueno, eh, eh, casi todos son ventajas y yo vamos, eh, destacaría al menos, al menos eh, dos. Una, eh, el, el acceso a información que antes era prácticamente imposible, es decir, que se generara de forma autónoma sin, sin tener presencia de una persona o un operador detrás, eso es una realidad con el tema de los dispositivos que he comentado. Y segunda, eh, el, el, el, el abaratamiento de los costes eh, en cuanto a cómo obtener esa información, ¿no? es decir, pues bueno, un sensor de, de control de presencia apenas está en unos 3-4 euros eh, por unidad y eso, pues bueno, es un coste perfectamente asumible por cualquier eh, empresa ¿no? y ventajas se podrían estar hablando aquí pues, muchas horas, pero bueno, citar dos sitios ¿no? En cuanto a desventajas, por citar alguna también, eh, son desventajas que probablemente eh, las esté comentando hoy, pero que dentro de pues, tres, cuatro años pues, no esté hablando en, la mismo, en los mismos términos. es decir. Eh, hoy es una realidad que la intercomunicación, la, la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes es problemática porque no hay un estándar eh, de comunicación entre, entre uno y otro. Eh, cada empresa está desarrollando, hacer ser algo novedoso, pues de aquella manera, es decir, cada uno desarrolla con su propia tecnología y eso supone un impedimento entre comunicaciones entre, entre, una, entre unos dispositivos y otros y eso es una, una, una desventaja. Que se acabará solventando con casi todo, con total seguridad en cuanto haya una, una demanda y un, y un volumen eh, amplio de, de dispositivos en el mercado. ¿no? Pero bueno, eh, por si te esa es una. Y la segunda, que, por, que habría que citar, es eh, debido precisamente al tema de, de no existir unos estándares de en la comunicación, eh, el tema de la seguridad, pues hoy es un, es un campo en el que, que, bueno, que pueden surgir algunas dudas. ¿no? Es decir, eh, quién controla esos datos, cómo se accede a ellos, cómo se comparten, pues bueno, todavía es un, un campo eh, por explorar y, y que habrá que normalizar, pero vamos, con total seguridad se acabará, se acabará imponiendo un estándar y, y un control sobre, eso, sobre esos datos. En cuanto a, eh, a dificultades que se pueden encontrar eh, en la empresa a la hora de implantar eh, tecnologías IoT, eh, yo creo que desde el punto de vista de, mmm, eh, financiero y demás, pues como cualquier otro proyecto, es decir, se apuesta por la innovación o no se apuesta. Eh, Aquellas empresas que son innovadoras, pues apuestan por esta de tecnología u otras ¿no? eh, Pero sí es verdad que hay algunos, algunos eh, digamos, eh, impedimentos a la hora de implantar este tipo de tecnologías eh, y no tanto por el, por, la, por el retorno que pueda tener la inversión ni por la, ni, ni por la viabilidad de los proyectos, sino que ocurre como con cualquier otra tecnología innovadora y que tiene un corto periodo de tiempo de implantación en el mercado. Es decir, pues, bueno, hay empresas que son más conservadoras y esto lo ven como... Pues, bueno, ya lo implantaremos cuando esto empiece a funcionar de forma masiva, que es un error, porque hay bueno, empresas que apuestan desde el principio son las que innovan y realmente tienen un beneficio. ¿no? Eh, pero sí es verdad que para determinadas eh, perfiles empresariales pues, bueno, eh, hacer algo novedoso y nuevo pues, tiene ciertas reticencias. Pero bueno, aquellos que verdaderamente creen en la innovación eh, apuesta por ello y los resultados están empezando a ver. Es eh, sí, decir, eh, el caso que comentaba de, del sector hotelero, pues bueno, pautas eh, de comportamiento, información de clientes eh, que antes eh, eran inimaginables, pues hoy son una realidad y se están empezando a explotar. O sea, la información que se tiene, eh, que antes no teníamos, es... Eh, Sí, de dinero, es decir, es un beneficio real ¿no? y eso es una realidad ¿no? y a costes pues, bueno, relativamente reducido